El Festival de Danza Paréntesis, organizado por Danza Universitaria en este 2023, incluyó prácticas artísticas de pueblos indígenas de nuestro país, en especial danzas y artes manuales, con el objetivo de que la comunidad universitaria conociera más de estas expresiones culturales. Quienes caminaron cerca del aula magna pudieron observar una exposición y venta de productos elaborados por habitantes de comunidades como Altos de San Antonio, Abrojo de Montezuma, Altos de Chirripó y Reserva Boruca. Víctor Montezuma Rodríguez, da con el de Alto de San Antonio. Bueno, mi nombre es Víctor Montezuma Rodríguez, vengo del territorio Nove Altos de San Antonio. Lo que traemos es. Productos como esto, hecho en firmas naturales, esto en, en Shakira, en Moñongua, como le decimos en mi idioma, y bolsos también con fibra, y, y este, que le decimos, tejícara, así. Lo que traemos es hecho a base de, de cómo vemos las cosas, la naturaleza, convivimos con eso, entonces tratar de dar la idea de que la naturaleza y cosas se pueden este, cuidar y, y conservar. Bueno, nosotros como que estamos en el Grupo Kigaribo de Baile, somos jóvenes que trabajamos, yo y ella, y otras que no vinieron Trabajamos en esto. Tratamos de conservar esto, tratamos de, de mantenerlo, somos jóvenes. Pero a, a, lamentablemente a veces uno no tiene los recursos y el apoyo como para hacer bastantes bailes. Bueno, eso es lo que uno ocupa, es apoyo. Y no qué recurso para hacer más. Nosotros, digamos, en, en la zona indígena, nosotros hacemos diferentes tipos de mochilas, eh, artesanías como esto, eh, aquí la sorbetana. Eh, las mochilas tienen diferentes técnicas de hacer, digamos, cada uno tiene diferentes este, formas de hacer, de preparar, y, y los colores lo agrega uno, digamos, este, al gusto de uno. Como, es, digamos, como este se llama boku, está conozco zapalbe, el harman después se prepara como como, como así como un hilo, pero se prepara todo a mano, ¿verdad? Este, todo esto son es tejido a mano, no se usa ni otra técnica diferente, este, ya digamos la forma de tejer diferente, eso sí tiene este significado diferente. El taller de pintura de máscaras indígenas que se realizó en el edificio de Estudios Generales buscó, a través de figuras y colores, que los participantes se acercaran a la cultura boruca. Bueno, paréntesis, en este caso, en esta séptima edición, está dedicada hacia nuestras danzas y poblaciones indígenas originarias, entonces nuestra intención más que todo es sensibilizar a la comunidad universitaria de la labor y el gran impacto cultural que tienen estas agrupaciones en la cultura de nuestro país. Este taller como tal lo que busca sensibilizar sobre la pintura, los colores, todo lo que estas personas utilizan en sus espacios y contextos artístico-culturales y venir aquí y compartir ese breve momento y ese instante para, para sensibilizarnos más y apegarnos más a, a lo que es más auténtico en nuestra cultura. Me parece a mí que las máscaras boruca en realidad vienen a representar muchísimo de, de este trópico en el que vivimos, de esta naturaleza que nos rodea. Es un resumen de todo lo que vemos pero que podemos conjugar en, una, en, una solo, en un solo elemento físico, ¿verdad? Y fue muy lindo como la explicación del taller sobre estas máscaras boruca eh, nos contó un poquito sobre la danza de los diablitos y cómo estas máscaras son súper representativas, este es el, el diablito, ¿verdad? Entonces también fue muy bonito como conocer un poco más de nuestra cultura y pues eso salir de mi zona de confort ponerme a pintar porque yo sé que a mí me cuesta como combinar y eh, disfruté muchísimo el taller y espero de verdad que puedan como seguir trayendo a grupos indígenas para que nos cuenten más de nuestra cultura para desde la U 15 UCR Gabriela Pérez